chicos, me voy a Lince, soy Mim Silva y hoy nos encontramos en Gino East aquí en Reforma y les vamos a hablar de una película que es La Liga de la Justicia Oscura y como yo no soy muy buena en el tema, les traje a un súper experto, es Jesús Chavarría una persona a quien yo admiro en lo personal y que sabe un buen de todas las cosas buenas de la vida como el cine y los cómics, gracias Jesús tus... yo creo también <risa> No, pues muchas gracias, digo, este, al contrario, me siento yo muy halagado de que me inviten a platicar en estos espacios de este tipo de cosas, ¿no? Sí, está padrísimo y mira, pues vamos a hacer esto como for dummies, como para mí, que no sé mucho de cómics, cuéntanos qué es la liga de la justicia oscura y por qué estos vatos ahora tienen su propia película. Bueno, la, la Liga de la, Justicia, de la Justicia Oscura Es una especie de equivalente Obviamente como su nombre lo indica De la Liga de la Justicia eh, eh, Retoman muchos de los personajes que, que tienen de naturaleza O más bien de rasgos sobrenaturales Dentro del universo de DC Comics Para armar un equipo que termina eh, resolviendo cuestiones que tienen que ver con magia, con cuestiones dimensionales, etcétera ¿no? eh, yo creo que eh, deciden hacer la película animada porque bueno eh, DC Comics y Warner tienen una larga tradición de haciendo este tipo de producciones, yo creo que si por un lado de pronto Marvel les ha llevado la delantera en cuanto a películas de live action eh, DC Comics eh, es lo mejor que pueden encontrar en cuanto a superiores en animación entonces dentro de toda esta enorme cantidad de, o abanico que han ido abarcando ya se pueden permitir de pronto presentar eh, personajes eh, quizás alternos, no, o sea que quizás no son tan conocidos. Aquí hay algunos que por separado son conocidos o son de culto, pero en realidad es el equipo de la Liga de la Justicia Oscura eh, sigue siendo un, un eh, son mucho más populares dentro del mundo de los cómics. Y hablando por ejemplo historia de la película versus la del cómic siempre es, es todo un problema y todo un detalle con los fans. ¿Tú qué dirías de esta historia que nos presentan en la película animada? Eh, yo creo que la película retoma muy bien el, la época, bueno, más bien la versión de cuando empezó a producirse la película. ¿no? Eh, muchos se han, se han quejado, se han quejado de, de los cambios que tienen personajes, eh, eh, al, muchos muy importantes dentro de la historia. Pero todo esto obedece a que la, la producción de esta película coincide con la iniciativa de DC Comics, que es la de eh, Los Nuevos 52, ¿no? Los Nuevos 52 es una vari, una de estas eh, horas cero que acostumbra hacer los, el mundo de los cómics, en donde reinician varios títulos, eh, cambian el formato, se reacomoda el universo y lo que quieren es que arreglar o llenar huecos de continuidad, en realidad, ¿no? En este caso pues bueno, esta no es una muy afortunada los nuevos 52. La verdad es que ofreció muy pocas cosas que realmente valían la pena. Y en cuanto a Batman ¿Qué crees que vayan a pensar los Los amantes de los cómics que saben que Batman No es parte como de este rollo Pero pues lo metimos ahí para introducir ¿No? ¿Crees que fue un acierto o fue Un error? ¿O cómo crees Mira, que le vaya a Batman? Es un acierto porque quieren llegarle Al público que no está acostumbrado a ver Este tipo de películas o que no es tan fan de los cómics o solo conoce algunas cosas de, de los cómics eh, es un acierto por ahí es un acierto comercial, le meten a Batman es el gancho, aunque eh, realmente no tiene mayor trascendencia dentro de la película, solo es el que de alguna manera detona para que todos se junten pero en realidad Batman está muy gratuito eh, y no algunos... como anda por ahí, ¿no? Así sí. como de aquí estoy, ¿Y ¿Y soy Batman chistes, ¿no? O sea, de pronto se avientan unos chistes que, que al principio gustan Pero luego de tan repetitivos se vuelven algo este, ya fastidiosos Es un personaje ¿Qué? clásico Así, ah, pues están aquí haciéndome ojitos Así que no <risa> ya Con las entradas en Gino East a mí yo soy bien fan de los dedos de queso de Fíjate que la película tiene también ahí Por fin como que de alguna manera le da protagonismo a un personaje que todos creemos que tiene muy buenas posibilidades y que ha sido explotado muy poco, que es el de Satana. Ella es la que lleva gran parte del protagonismo, no combina muy bien con Constantine, y aparte, digo la, han, la hemos visto por ejemplo en el, en el juego de Injustice, que es un gran personaje la manera en que lo han, lo han presentado ahí, y luego lo, en la versión para móvil también funciona muy bien, y es otro acierto de la película, ¿no? La... Eh, presenta rasgos, es un personaje muy carismático y que da la posibilidad para que la gente termine de ubicarlo, los que no lo hacían, y tal vez tenga otra, después una este, una, una película propia, ¿no? John Yo estaba leyendo una crítica en la que dicen que es la más violenta, y yo, oh, ahí sí me frené un poco. ¿Tú sí te acuerdas de alguna? Yo sí sé, por ejemplo, a mí me parece que la de Batman, El regreso del caballero oscuro, que son la adaptación de las de los de las, de las los cómics de Frank Miller, eh, son mucho más violentas, por supuesto. A mí, por ejemplo, en lo personal, me pareció muchísimo más violenta de Killing Joke, como más, más oscura de lo que está La Liga de la Justicia Oscura. Todavía me pareció un poco más blanca esta. Es que de Killing Joke es muy... Eh, el tema de por sí es violento, es transgresor, lo que está sucediendo, tal vez no es tan explícito, porque la Liga de la Justicia Oscura empieza mostrando escenas de sangre realmente, pero todo eso queda nada más en de alguna manera como ese efectismo que ya en el resto de la película no se ve, es mucho más violenta la conclusión, me parece que tiene Batman en el regreso al Caballero Oscuro, que la Liga de la Justicia Oscura, pues. Into the house. Come on, it's a dream team. You, me, Zatanna, Batman, maybe even the Justice League. Let's take a walk on the dark side then. Sí, es una es una buena peli. No me parece de lo mejor, eh, de de, de de DC Comics en cuanto a superhéroes y animación, eh. Hemos visto mucho mejores. De hecho, esta de Asalto Arkham, asylum, me parece que es muy buena. Tanto la trama como la animación, el desarrollo. ¿No te parece que esta tiene como altibajos? Como sí. que va bien y luego es como, ok, Es sí, un poco inconsistente. Y luego pero ya. Tiene que ver sí. con esta cierta complacencia que quieren tener, ¿no? Eh, la película busca un mercado de pronto. Sí, muy cercano al mercado que tiene preso Marvel en cuanto a live action. Este. Bueno, pero aún así la película creo que está bien. ¿No? Es una película de una buena propuesta, entretenida y en, que te la va a conectar a muchos con personajes que no conocían y que les van a gustar, además. Pues muchísimas gracias no, Chuy Chavarría por estar aquí platicando súper amenamente con nosotros. Ustedes chicos de Guayalince deben recordar que la Liga de la Justicia Oscura se estrena este 17 de febrero para que la puedan obtener en físico, no la van a ir a ver al cine, sino la pueden ir a comprar ya sí, con su DVD. Estará muy en descargable también. También ya está en descargable por si quieren no si no quieren esperar a comprarla en físico ya la pueden ver descargable. Muchísimas gracias chicos de Guayalince les agradecemos su suscripción a nuestro canal, un like y en las cajitas de descripción también les dejamos todas las redes sociales de Jesús Chavarría ah, para que lo sigan. Si tienen ganas de reclamar a algún... <risa> Si no les pareció algo de lo que él dijo. Eh, Karen, ahí lo por... platicamos. <risa> él tiene mucho que decir, ¿ya vieron? Entonces estaremos encantados de leerlos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video. <risa> Your life is a patchwork of blackness with no time for joy. How do you cope with it? I have a butler.